Antes de iniciar el video no te olvides de suscribirte y activa la campana de notificación. Al igual que la anterior semana, el capítulo 136 de Black Clover titulado Historia Submarina Oscura se encuentra disponible. Continuamos con los capítulos de entrenamiento antes de entrar al arco del ataque al reino pica. Te mostraré curiosidades y errores si es que los subo, así que solo relájate y disfruta del video. Cuando empieza el capítulo, vemos que Noel recuerda a su madre al escuchar el sonido que proviene de las profundidades del mar. Sin embargo, es curioso que tenga este recuerdo, puesto que Asir, su madre, falleció cuando Noel nació, debido a la maldición de Megícula. Lo que ese recuerdo en el que se está meneando no es de Noel, sino que el guardián le transmitió mediante su canto, o al menos esa es la forma en que yo lo veo. Unos minutos después vemos que Vanessa y Gray están en una pose algo rara, lo más probable es que sea para entrenar y Vanessa dice que adelgazará porque ha comido mucha comida. Y Gray está nerviosa como siempre de que le vean la cara, pues en la posición que está no se la puede tapar Y creo que este es el entrenamiento ideal para ella Gray tiene un tipo de magia bastante peculiar y poderosa, lo único que la detiene es su timidez Por lo tanto este entrenamiento es para perderla también vemos como Gordon lee un libro sobre sets de entrenamiento para ganar masa muscular y Gauch un libro sobre anatomía para poder realizar las siluetas de Mari de mejor manera. No sé mucho de anatomía, pero algo que me llamó la atención es que en el libro aparece un hombre y dudo mucho que su anatomía se parezca a la de su hermanita y sirva para hacer sus esculturas de mejor manera. Cuando Noel vuelve a escuchar el sonido del mar, sale corriendo y vemos que Yami está fumando, sin embargo está puesto un cinturón con un bolsillo a un costado, se parece mucho donde guardan el grimorio, sin embargo este es muy pequeño para guardarlo, así que se me ocurrió que podría ser para guardar sus cigarrillos, porque vamos, de dónde saca tantos, nunca hemos visto que se acabe siquiera uno, quizás esta observación como la de Gauch, no las consideres curiosidad pero de todas formas te las dejo aquí Luego Noel y Asta hablan con Kaono y Kiato y aparecen los toros negros en el templo submarino, lo curioso aquí es que esta vez el que se quedó en tierra fue Henry, pues obviamente si hubiera ido les hubiera robado el maná a todos, también recordemos que la última vez que los toros negros estuvieron en el fondo del mar fue en la pelea contra Beto, pero el único integrante hasta ese momento que dejaron en tierra fue a Gordon, pero esta vez. Así fue y al fin conoció el templo submarino. Varios minutos después Noel, Finral, Kiato y Kaono se dirigen al agujero de no retorno y vemos que los atacan peces los cuales sufrieron una mutación gracias a la perturbación de maná que había en esa zona, vemos que la máscara de Kiato y Kaono les permite respirar bajo el agua y esto lo confirmamos cuando a Kaono le arrebatan su máscara e intenta agarrarla para tomar aire nuevamente. Inmediatamente vemos que Noel se da cuenta que sus compañeros necesitan de su ayuda y despierta un nuevo hechizo. Sin embargo, el anime no nos muestra el nombre de este, pero es una especie de burbuja de agua bastante resistente y aparentemente personal. Noel hace uso del maná natural o maná que lo rodea, por lo que se consideraría un hechizo de la zona de maná. Sin embargo, esto no lo mencionan. Por otro lado, el director de la animación, Tatsuya Yoshiara, pidió disculpas a través de su Twitter, ya que Tabata se molestó al ver que Noel aprendiera este hechizo en ese lugar, cuando este tenía planeado en otro momento. Lo mismo sucedió en el capítulo 133, cuando Leo aprendió el nuevo hechizo, pues este tenía que aprender ese hechizo en el reino corazón. Si llegaste hasta aquí, dale like y si eres nuevo en mis videos y te gusta el contenido, no olvides suscribirte, ambas cosas son gratis y me ayudas mucho. Cuando aparece el Kraken y Finral utiliza la magia espacial, el tentáculo aparece en el templo submarino y vemos que Charmy sin importar la situación, sea esta de peligro o no, piensa en comida y claramente quería el tentáculo para cocinarlo. Seguido vemos que Noel utiliza el traje de Valkyria, algo curioso y que podría verse como un error es que puede respirar bajo el agua. También cuando llegan a las ruinas vemos que Noel desvanece el hechizo y estos pueden caminar y respirar tranquilamente como si hubiera un tipo de barrera cubriendo ese lugar para evitar que el agua entrase, sin embargo cuando aparece el guardián o mejor dicho la guardiana y se acerca a donde Noel parece que estuviera nadando y para ello necesita agua o al menos que ésta pueda nadar. No sé por qué los animadores lo hicieron de esta manera, déjame saber si crees que fue un error por parte del estudio, una casualidad o simplemente son ideas mías. En esta escena, Noel dice que quizás ya estuvo allí con su madre, los llevó hasta allá, pero lo más seguro es que no con la misma elegancia que ella. Esto nos confirma de que Asier conoció a la guardiana cuando estaba embarazada de Noel, y esto explicaría por qué cuando juntan las cabezas el recuerdo es mucho más claro. ¿Qué hacía Asier embarazada de Noel en ese lugar? Lo más probable es que buscar ayuda para deshacer la maldición de Megicula. Sabemos que esta fue maldecida cuando estaba embarazada. Quizás esta escena es a lo que hacía referencia Yoshiara, con que habían puesto bastante trabajo en este capítulo. Este capítulo es bastante entretenido, vemos a Finral de nuevo en acción, así sea unos segundos. Recordemos que en estas mismas aguas, fue él quien decidió que no sería más un estorbo, pues ayudaría y pelearía a su forma junto a sus compañeros por el reino Trébol. Esto se lo dice Yami cuando regresan a la superficie. En el avance vemos que el capítulo de la siguiente semana se centrará en Charmy y Gordon, por un lado Charmy tendrá su entrenamiento para fortalecer su magia de algodón y sus preparaciones culinarias. Por otro lado, vemos que Gordon de cierta manera se despide de la base de los toros negros con una cara que refleja su tristeza. Esto quizás se deba a que él siente que no lo toman en cuenta o lo menosprecian, o simplemente es una forma de presentar el adelanto para llamar la atención y está yendo a un lugar para poder entrenar su magia de veneno y su magia de maldición. Pero esto no lo sabremos hasta que se estrene el capítulo. Bueno, el video de hoy llega hasta aquí, si te gustó dale manito arriba, suscríbete, así me ayudas para que sigas subiendo más videos como este. No olvides activar la campana de notificación, así estarás al tanto cuando suba nuevo contenido. Déjame saber si tienes alguna curiosidad aparte de las que presenté y que quizás se me pasó por alto. Yo soy Nanis y conmigo será hasta una próxima ocasión. Dios los bendiga.